Iyatupa. el inca Iatupa principalmente, pues es el inca de la región de Huánuco, de aquí de Perú. El grupo cultural siempre trabajando, bueno, mi fuerte es el baile, la danza, porque soy maestra de danza peruana. Pero esta vez voy a cantar tema, espero que me vaya bien, ¿no? También me gusta cantar. Les voy a cantar eh, este tema titulado El eh, Cóndor pasa y el siguiente tema huira Cocha. Espero que les guste, acá están las lindas hermosas, ella, también peruanas de mi Grupo Cultural Yatupas, Carol Bartra, y tenemos acá también a Gabriela Bartra. Con ustedes. Vamos maestros. Por el, apenas les escuché hablar, dije colombia. No, es, es que tengo experiencia con mis mujeres y por qué? El cóndor de los Andes despertó El condor de los Andes desplegó al llegar un feliz amanecer, condor condor El de los Andes desplegó al llegar un feliz amanecer. Contor. El cielo al ver su marcha sollozó y volcó su llanto brillo. Cuando se ve Con, oh, con, oh, oh. Okay. <laughs>